Digo, el día de hoy es conmemorar, como siempre, el Día de Andalucía, eh, darle un poco de, de, de Andalucía a todas las personas que convivimos aquí en el Valle Bregat Hoy con el grupo que traemos, pues viene gente de, del Prat, de Gabá, Chamboy, también vendrá bastante gente. Por lo tanto, es darle un poquito de alegría a todos los andaluces que tenemos, que tenemos aquí en Miradecán. ha llevado unos tres meses prepararlo... ...aparte de la experiencia que ya tenemos desde hace 13 años... ...que lo venimos haciendo. Bueno, el, el, el Día de Andalucía... ...para los andaluces pues significa pues... ...yo que sé, para mí lo más grande ¿no?... ...porque aunque yo lleve aquí casi 50 años que llevo aquí... Eh, eh, yo ahora mismo tengo congoja, es decir, tengo un sentimiento. Eh, yo quiero mucho a mi Andalucía, quiero mucho a Cataluña porque me he llevado toda la vida aquí, pero Andalucía es Andalucía. Pues yo quiero recalcar la importancia de que las juventudes tengamos esa pasión. ...por nuestras raíces, que la defendamos... ...que demos visibilidad a algo que es tan importante... ...con celebraciones como la de hoy ¿no?... ...al final yo siendo portavoz de Raíces de Andalucía... ...quiero hacer uso ¿no? a, ...a ese propio nombre como indica Raíces de Andalucía... ...y aquí como nieta de Andaluces... ...dar visibilidad a eso... ...como nieta de Andaluces hacer esto... ...y con todo mi corazón ponerle todo el amor... ...que le estoy poniendo... ...a lo largo de la jornada de hoy... ...así que viva Andalucía... ...y todos los que nos sentimos parte de ella". Bien, como cada año el Cúbic para el Día de Andalucía se transforma en una gran caseta. Yo creo que hay que destacar esta labor que hacen las entidades andaluzas de Vila de Cans, de colaborar para conseguir que, que este día importante para los andaluces aquí en Vila de Cans sea también un momento importante a nivel cultural, a nivel de relación entre las personas, a nivel de colaboración, como están demostrando con, con esta labor conjunta.